Hay cosas que son considerablemente más complejas, se basan en las decisiones. Hay unas cuantas luces rojas prendidas en este, quienes se preocupan de estos temas, como las restricciones este, respecto al procesamiento, la toma automatizada de decisiones que tienen tanto el Reglamento Europeo, eh, el General de Protección de Datos de la Unión Europea, como la este, directiva 680, que es este, la, la inmediatamente siguiente al reglamento y se refiere al intercambio de datos sobre este, cumplimiento de la ley penal, donde en un caso, digamos, en el caso de los datos en general, los eh, eh, datos personales en general, hay una, una especie de derecho de defensa. Que incluye este, el, el, el derecho a rebatir una decisión automatizada, el derecho a que te expliquen cómo se tomó esa este, decisión automatizada, el derecho a solicitar intervención humana en el proceso de decisiones. Y en el caso de los datos relacionados con eh, este, eh, asuntos penales, hay una prohibición de no se pueden tomar decisiones automatizadas en política penal, eso dice la, la, la, la Directiva 68. Sin embargo, un... Chapa, perdón que te interrumpa, en Estados Unidos que tiene, eh, se están usando algunos sistemas de este tipo para eh, otorgar o no libertad condicional a población carcelaria. Sí. ¿No? Primero, este sesgo de los datos, que todos sabemos que viven sesgados y. Ahí entran cuestiones de género, cuestiones ¿no? de, de todo tipo. Mi pregunta es: ¿es posible de la matemática solucionar el sesgo o no es posible? Porque siempre por definición viene sesgado, digamos. Esa es un, una primera pregunta. Siguiendo con eso es Ergo. ¿Siempre vamos a necesitar vigilancia de los procesos automatizados o en algún momento los vamos a poder dejar solos? Porque eso me implica a mí pérdida de puestos de trabajo, digamos. O sea, donde yo tengo a alguien que debe vigilar un proceso automatizado, tengo un puesto de trabajo que se, que se mantiene. Donde yo puedo dejarlo funcionando solo, me quita ese puesto. Que yo sé que las empresas sueñan con hacernos desaparecer a todos, ¿no? Pero, pero bueno digamos es una batalla que se puede bueno, dar no, claro, que se casi siguiendo con esto siguiendo con esto otra pregunta que a mí siempre me gustaría que alguien me responda desde lo técnico dado que la inteligencia artificial se basa en datos pasados y no en datos futuros tiene capacidad de crearse a sí misma o sea tiene capacidad de innovar porque esto es una cosa por ejemplo yo la vez pasada estaba leyendo que había generado un cuento típico de los hermanos Grimm con inteligencia artificial. Habían metido todos los datos de los cuentos de los hermanos Grimm y habían generado un cuento nuevo. Hay música, sí. Hay uno que se llama Bob Dylan. Claro, musica, Tiene como 23.000 canciones. Exactamente. Y vos, y vos lees el cuento y te da esa sensación de que ya lo leíste, de que esto ya lo leíste, que ya lo leíste bueno, ya en se escribió, bien, Claro. Que por que no, ese cuento no existía, pero como que tiene elementos donde no tiene nada nuevo, digamos, entonces ahí entra un Netflix. poco también el arte, entra un poco porque se dice, bueno, ahora hay ¿viste, este artistas que son bots o, o, y digamos como bots bot villain, pero, digamos, ¿es posible que esa inteligencia en algún momento trascienda y logre crear algo nuevo o siempre se va a quedar porque se va a hacer datos pasados que lo que a mí la lógica me digamos, ¿no? que no, no tiene capacidad de trascendencia? Sí. Ahí hay que aclarar, digamos, de qué campo artístico. Hablando puntualmente porque digamos, uno es un análisis de tipo formal, como se ponen ahí elementos, hay sintaxis, combinatoria estilos, lo que sea, y hay también una tradición histórica sobre la cual los artistas digamos, operan, critican, comentan, lo que sea, y hay cosas que no, no entran en esa combinatoria de tipo formal que se le puede explicar a una máquina como lenguaje, ¿no? O sea, esto, ¿No? De hecho hay un ejemplo eh, bien interesante de los años, eh, digamos, que, que arrancó en los años 70, que es un artista eh, estadounidense que se llama Harold Cohen, se llamaba Harold Cohen, que eh, Cohen le hizo programar una máquina, le llamaron, eh, durante muchos años, eh, e irle enseñando a, eh, primero dibujar distintas los módulos que van a aprender a dibujar plantas, aprendió a dibujar seres humanos, lo que fuera, y digamos Hall, eh, Cohen se jataba de ser el, el único artista que iba a tener producción incluso después de muertos. De hecho, eso sucede. Eh, pero el punto es que desde el punto de vista, de la perspectiva de la evolución del arte contemporáneo del siglo XX, principios del XX, en adelante la obra de Cohen, sin toda esta anécdota que le acabo de contar. No es para nada importante uh -huh. ni no interesante. Miren la <risa> no, Es una obra cuya innovación, en términos, digamos, lingüísticos, uh -huh. digamos, de, de la exploratoria. O sea, el, el, lo interesante es el software. De hecho es una obra de software art. Uh -huh. Porque el resultado. Bueno, bueno por eso, es ser, muy... a eso iba mi pregunta, digamos, los vítulos son los y por porque disrupción rumpen de, de, de la música digamos claro. o sea y yo me pregunto una máquina tiene esa capacidad Pero en algún momento de acorde en algunos campos la tienen por ejemplo el en Google le hicieron una, una, un aparato que jugaba algo y le hicieron este le enseñaron una regla le hicieron cuando ganaba cuando perdía y lo pusieron a jugar contra sí mismo y cuando personas jugaban contra esa máquina y encontraban que el estilo de la máquina era una cosa completamente desconocida y algo así medio extraterrestre. Le ganaba además, ¿no? Este, Hacían cosas que no podían entender y para cuando no entendían ya eran historias. Pero ese el es un tablero, son, son piezas blancas, son piezas negras, con no esa este, cara, en ese campo muy, muy, muy. Este, específico, sí. muy circunscrito en donde este, lo que está bien lo que está mal, digamos, está claro, lo ¿no? puedes determinar que algorítmicamente, una computadora puede llegar a además el, el, el, el, el conjunto de reglas, le digo, es sencillísimo, un juego extraordinariamente complejo, sí. bellísimo, pero su conjunto mínimo de reglas es estricto y sintético. Entonces, cuando operamos en terrenos concretos, Podemos esperar que una máquina aprenda. Pero nosotros mismos no sabemos por qué apreciamos el arte. ¿Cómo se determina si una obra artística humana es novedosa o no? Yo estaba pensando... En, en los cámaras del campo. Porque hay, campo, hay, hay un campo y hay una y cosa autorizada no, o sea, y De hay hecho, no, no hay ninguna variable, digamos, objetiva. O sea, claro. el, Precisamente. el campo del arte donde es un campo que se expande y literalmente con la única lógica de ir rompiendo sus propias reglas, incluso a costo, en algunos casos, de ser irreconocibles como tal. Claro, entonces en ese sentido digo que en realidad es bastante esquiva la pregunta respecto a si una máquina hace algo nuevo o incluso si está... Eh, generando una tarea creativa y demás, porque un poco te hace buscar qué es lo que hace que, o qué es lo que determina que un humano esté haciendo algo creativo y dónde está innovando y en realidad no encontrás en, en ninguna expresión humana eh, genuina innovación, porque siempre se basa en, en toda la historia que vino detrás y, y nunca hay algo genuinamente nuevo, ni siquiera en ciencia. Eh, oh, entonces... absolutamente nuevo. ¿Cómo? Absolutamente nuevo. Claro, siempre se está partiendo de, de algo previo. entonces ahí creo que incluso es interesante respecto de, de lo que consideramos artístico cuando empezamos a tener entonces, máquinas que hacen novelas e incluso claro pero yo pienso no digo la, el, el ser humano tiene esa capacidad porque yo coincido con vos que, que todo por eso estoy en desacuerdo con la norma de propiedad intelectual porque para mí la, la propiedad todo lo que generamos en el intelecto es conocimiento colectivo pero más allá de eso siempre existe esa persona que es capaz de sintetizar eh, el conocimiento acumulado, darle una vuelta y eh, ofrecer algo novedoso a la humanidad, digamos, ¿no? Este, que por ahí es más de lo mismo pero visto de otra manera, o por ahí como que el ser humano tiene esa capacidad creativa de decir, bueno, con todo esto que acumulé, esto, esto es lo que entrego, digamos, lo que, y lo que entrega es, es novedoso para todos y, y en base a eso se... A la innovación, digamos, o sea, esto, yo no estoy diciendo nada del otro mundo, digamos. si no viviríamos en el área de las cavernas. Digamos, ¿no? O sea, fuimos sintetizando conocimiento y siempre tratando de aportar algo más, aportar algo más en base a todo el conocimiento que nos fue otorgando la de la humanidad. Entonces a veces te pregunto, las máquinas tienen esa capacidad, o sea, esa capacidad creativa ¿no? es de hombre. Que lo que es antes es, no es creación, es... Explorar todas las combinaciones y ofrecerlas. En, lo que vos estás en el ramo que vos estás planteando, lo que, lo, lo que estamos discutiendo es si la máquina en algún momento va a poder tener la capacidad humana de percepción y la capacidad humana de, bueno, de creación, tanto o sea, mismo, pero digo, todos aquellos, la empatía, todos aquellos atributos que hacen a un ser humano y que hacen que hagan algo distinto que, que llegue al otro ser humano no en la inteligencia artificial del otro ser humano sino a través de su emoción entonces creo que hasta que la inteligencia artificial no se meta en ese lugar que no sabemos si es posible y creo que la respuesta hoy no la tenemos y hoy no es una posibilidad por los avances que hay con todos los avances que hay hasta ese momento la creación va a ser del ser humano digo en teoría sí porque en principio el proceso de abstracción que convierte la realidad en un dato en definitiva es una construcción cultural el ejemplo del blanco pero este, esto es una silla está culturalmente definido si yo tengo un proceso de síntesis que me permite este, encajar esto en un modelo bueno, cosas que sirven para apoyar el culo, tiene un respaldo tiene patitas este, modelo silla. abstraigo pongo el modelo silla. la máquina de eso no se va no, Teniendo, conocemos desde la época de la Segunda Guerra Mundial y se llama reconocimiento de patrones una técnica relativamente el problema se resolvería si yo pudiese este, enseñarle a la máquina todos los patrones culturales de interpretación de distintas culturas. Entonces ahí tendría neutralidad este, e inclusive podría programar una serie de algoritmos que decidieran, en función de analizar el modelo prospectivo contra el caso real, ¿cuál de las interpretaciones culturales es la más eficaz? No digo la mejor, la más eficaz, la más en función del de, de, de propósito por el cual este programa programando. Digo, esto es en teoría posible, en la práctica no, porque chocamos con otro problema y es un, este, es un perro que se muerde la cola eternamente. ¿Cómo decodificamos las interpretaciones culturales de otros? Pero me parece que lo que tenemos como claridad por el momento es que el dato es sesgado, que el esfuerzo de eh, quitarle el sesgo es en teoría posible, pero en la práctica imposible, y que cualquier avance que hagamos sobre todo pensando impactos eh, en la vida de las personas, eh, debe ser hecho desde el punto de vista de que el dato está sesgado El problema no es lo que la máquina haga, sino cuando esa máquina toma decisiones que impactan sobre la vida de las personas. Cada día más hay máquinas tomando decisiones sobre nuestra vida, en, en salud, en políticas sociales, en justicia y en algo que trajo acá la, la colega sobre la, eh, la, la cuestión de a qué información accedemos y cómo formamos opinión pública en, en lo laboral, laboral, está laboral está fatal, está fatal. Eh, o sea hay una serie de campos en los cuales decisiones ya están siendo tomadas por estos sistemas con datos que son fuertemente sesgados bueno nosotros en nosotros en, Pero, en, en el sindicato global que y yo no. trabajo este, tenemos un caso muy paradigmático que casualmente es la chica que es especialista en futuro de trabajo en algoritmos y empleo de plataformas de UNI, que le pasó a ella. Ella había tenido un cáncer, un tumor cerebral hace 15 años atrás. Este, ella había trabajado como negociadora para la Comisión Europea, una chica con un buen pasado económico y demás, se muda a Suiza y Decide este, ir a pedir un crédito hipotecario para comprarse en una casa en mi donde se iba a radicar. Entra, le muestra todo su historial bancario, su recibo de suelo, todo, delegado el crédito. ¿Cómo denegado el crédito? Sí, delegado el crédito. Empezó a ir a la justicia, ¿qué ¿por qué me denegaron el crédito? Bueno, la cuestión es que el banco tenía su, su récord de, de salud y como ella se años atrás que tenía un tumor cerebral le denegaron el crédito. Un tumor que ella ya queda superado, sí. o sea, no. <risa> Pero bueno. Porque el banco tenía como discrecionalidad de gente con la de crédito Claro, así que bueno, le denegaron el crédito. Ahí tenés donde, este, cuál es el criterio, digamos, o sea, ¿por qué consideran a esa persona no apta a crédito cuando tuvo un tumor pero ya lo superó, ya está curada, ya está bien, no tiene ningún problema, se mata, creemos de muerte. Es que esa definición es mucho más complicada, incluso que la de, la de mujer uh -huh. o, o niña, que por ahí puede ser convencional, digamos, se si puede definir que eh, es más difícil definir convencionalmente qué supone riesgo, claro que trae beneficio o lo que sea. Ahora, ¿cuál es la alternativa al seguro porque, digo, con a la inteligencia artificial no no, no vamos a tener tanto tiempo si uno piensa en cine, o sea, igual los datos siempre van a ser cegados. A mí me parece que para, para primera instancia siempre tiene que haber un control humano sobre las decisiones de la Y después hay un tema que es que nosotros lo estamos discutiendo mucho en un día que lo que debería haber es un organismo que pueda controlar cómo fueron hechos los algoritmos, pero eso no se puede por normas de propiedad intelectual. Y ahí es donde tenemos el otro bueno, problema. Ahí tenemos, yo creo que ahí está el otro eh... problema, ahí, porque si volvemos a la base de la inteligencia artificial, que no sé, en redes neuronales es una transformación lineal con empresas intermedias, pero es una transformación lineal más. O sea, eh, matemáticamente son cuestiones simples, como muchas veces se decía, ¿no? Hay cuestiones en que la inteligencia artificial se resuelve con otros problemas hay tipos mucho más simples, ¿no? Eh, Y no sé, pensaba en el ejemplo de la ciencia, digamos, donde eh, hay problemas científicos que se suman con estadísticas y que están bien inauguradas por, por la comunidad. Yo creo que el problema es que eh, el tema del sesgo no se puede solucionar de ninguna forma. Eh, al sumo uno puede tener más variables y más convenciones para que el sesgo sea menor pero sí creo que lo importante es la transparencia en cómo un carácter va a funcionar nuestro atrás. Sí. ¿no? Sí. Porque creo que la parte importante de esto del de crédito es que no sabíamos que usaba el experimento para hacer eso, no, porque si hubiésemos sabido, entendíamos que el problema no es que lo tome una persona en la máquina, porque si lo hubiese tomado una persona, de todas formas, lo hubiese denegado. Oscar. El problema es que use ese dato que no tiene que usar esos datos. Para mí, el, el tema de eso es cómo accedemos a los modelos para, que, para saber que lo que está haciendo atrás está correctamente funcionando.